Que me nos encuentra peor está costando más como Bueno, ahí estamos. son ¿no? Ya la han sangre para la analítica. Ya la estamos esperando a que baje sí. suerte. Y luego nos la tenemos que llevar a que le hagan una transfusión porque no tiene defensas. No, su mamá estaba muy enferma se ve tiene como eh, los anticuerpos por el suelo ayer le dimos calostro pero no le ha servido y le van a hacer una nos ha costado un montón que encontrar quien hiciera una transfusión de plasma de una cabrita donante que será una cabra del santuario en hey, un sábado pero lo no hemos encontrado y a ver si eso le ayuda, porque realmente es que no se pueden hacer muchas más cosas y está tan mal que nuestra cosa es que se muera. Vamos a hacer todo lo posible para que no se muera. O sea, es, ya eso sería lo, lo más: lo que, todo, todo lo que se pueda hacer para ayudarle, para darle las herramientas que ella que se recupere. Espera un poquito y bajamos. Está, no ve. Cuesta que una meningitis está eh, séptica, es un ver séptico, entonces está un poco eso. ¿no?